ese canal bienvenidos a este canal y como no tengo nada que grabar se me ocurrió hacer el unboxing de esta goma ¿Qué clase de sitio es esta? así es una goma aquí vemos la marca es esta. Borrador de alta calidad para papel y poliéster, ¿eh? Para poliéster. Y vemos que tiene un plástico y lo mismo. Y aquí datos de quién sabe qué cosa. De importado por soriana y eso. Así que vamos a abrirlo. Hay que no se una goma. Y rompemos el plástico este. Y aquí pues también se despegó esto. Que ni siquiera viene pegado. Y aquí está la goma. El plástico. Y esto. Y eso es todo. Adiós.